casa, pero no pudieron derribarlo y se vieron obligados a regresar a la base ucraniana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 del espacio aéreo y atacan aviones y helicópteros ucranianos en plena operación especial.